que a propósito de lo que decía con relación a los maestros, nosotros tenemos que, que cambiar, ya lo decía Jaime David Fernández hace unos días acá, eh, que somos una sociedad hipócrita, porque queremos el policía que aplique la ley, pero que cuando se trata de mí me dé un chance. Queremos el médico que estén en el hospital atendiendo a los enfermos, pero que cuando se trata de que yo soy el médico, poder salir eh, o, o no ir al hospital a cumplir con la función para la cual me están pagando. Poco o mucho te están pagando. Pero también queremos estudiantes de calidad, pero entonces no queremos dar clases. El Ministerio de Educación, por un lado, no quiere cumplir los acuerdos y los maestros, por el otro, eh, no todos, la, por lo menos déjame englobar a la Asociación eh, de Profesores, a la ADP, Tampoco quiero dar clase. Entonces, tenemos que comenzar a cambiar como sociedad. Y a propósito de ese tema, de la sociedad hipócrita, quiero hablar del de Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Porque también hay hipocresía ahí. Yo quisiera que los muchachos me coloquen las imágenes, por ejemplo, de, lo que se está, de la sesión que se llevó a cabo el pasado jueves, donde se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís por un valor de 327 millones de pesos. Adivinen qué de 13 regidores que debieron estar presentes en esa sesión, ¿sabe cuánto habían? siete siete regidores porque los otros algunos supuestamente estaban enfermos y otros no quisieron ir supuestamente porque querían que le dieran lo de ellos, porque habían cosas que había que aprobar yo quiero que eh, poner unos minutos al alcalde lo que él dice ahí Vamos a ver. Primero, felicitar a estos honorables regidores que han tenido una cita con el compromiso del municipio de San Francisco de Macorís. Por ende, se colocan al lado de la historia de un pueblo que cada día anhela hombres valioso, con valores con deseo y con preocupación, municipales. Quien no esté aquí, hoy, tiene una ausencia histórica en la agenda de desarrollo. Y el que no haya estado por problemas de salud o un inconveniente que le haya impedido, nosotros queremos incluir. Pero aquellos que por años se han mantenido en contra de una agenda de este pueblo, el pueblo lo sabe y el pueblo lo castigará. Nosotros nos vamos, la mayoría nos vamos. Y los que nos vamos, estamos en tanto un ejemplo. Fíjense ahí que el alcalde de San Francisco dice que el pueblo sabe quiénes son y que el pueblo lo castigará pues déjenme mostrarles a ustedes lo que yo venía denunciando hace unos días que supuestamente había unos regidores que estaban presionando a la alcaldía para que se aprobaran unos bonos equipo de producción, por favor pónganme ahí el documento donde eh, se hizo la solicitud Míralo ahí, es ese eh, sí, ahí está el documento donde se aprobaron en San Francisco de Macorís la suma déjenme ver de un millón mil pesos, aquí está eh, déjame ver sí, un millón mil pesos para bonos y oigan lo que dice la carta Oiga lo que dice la carta eh, déjame ver, A esa es una, apro una apro apropiación, apropiación o aprobación sería, eh, presupuestaria del encargado de presupuesto de oficio, y dice, donde se solicita bonos para asistencia social para personas de escasos recurso económico y las canastas navideñas para, ahí eso está escrito a mano, mírenlo ahí, personalidades y de la que. Eh, bueno, pues ahí no se entiende nada de lo que dice, eh, pero es para darle bono a la, a la gente de escasos recursos entonces se confirma lo que nosotros decíamos aquí que había una presión de algunos regidores de algunos regidores para que aprobaran una cantidad determinada de bonos para repartírselo entre cachanchanes y también canastas especiales mírala ahí la canasta donde, donde están aprobadas ya ¿A quién le van a dar esa canasta? ¿Por qué el ayuntamiento de San Francisco de Macorís tiene que salir a dar canasta? ¿A quién? Es para periodistas para complacerlo. Es para comunicadores para complacerlo. Es para empresarios para complacerlo. ¿Por qué tenemos que seguir, señores, eh, de, de, tirando por la borda el dinero del pueblo? Porque si fuera verdad que fuera a llegar a la gente de casos recursos, yo no creo que sea esa la vía. Pero Alex se ha caracterizado por ser un alcalde austero, qué es raro que en este sí. momento habrá sido que haya cedido a la presión Es posible, de los y legisladores es lo que yo quisiera locales. que ellos respondan. Es posible que haya, que haya cedido a la presión, porque fíjate que se aprobó el presupuesto eh, eh, el, el pasado eh, jueves, pero de 13 regidores que debieron estar presentes ahí, habían 7 solamente. Habían 7. O sea, si nosotros no denunciamos este tipo de acción, dentro de la administración pública, y si nosotros no denunciamos todos los males sociales, no vamos a cambiar como sociedad, porque entonces el que recibe el bono dice, eso está bien que lo den, ah, pero claro, porque tú lo vas a recibir, y es verdad que eso es para la gente de escasos recursos, y es verdad que eso va a llegar, ¿y cómo lo demuestran después? ¿A quién se lo dieron? Es que eso son... No, eh, no se presta eso a manipulación. Y aún sea para gente de escasos recursos, son medidas eh, populistas. populista Populista. Si usted quiere llevarle algo a una gente necesitada, hágalo por otra vía, no tiene que ser a través de bonos, que se los reparten presumo, entre los regidores para que ellos hagan con eso y se los repartan a, su, a, su, a sus seguidores políticos y algunos, según me dicen, van y hacen compras eh, altísimas con eso y la pasan en un supermercado cualquiera de San Francisco de Macorís. O sea, no podemos seguir de esta manera. Y mírenlo ahí, yo estoy presentando el documento. Yo estoy presentando el documento que incluso tiene una, una tachadura ahí y lo hicieron a mano. Un millón ochocientos mil pesos para canastas. Esto es un, no, eso es demasiado. Y para bonos. Eso es demasiado dinero. ¿Por qué es esto? Eso No es cuarto. Me dicen aquí que no que es cuarto. en no millones es, de pesos? La cuestión no es si es mucho o es poco dinero. La cuestión es que haya salido el rumor en principio de que el presupuesto general no se iba a aprobar. Porque algunos regidores querían que le dieran bonos. El que se dio canasta y ya se aprobó. Eso es lo que tú. Pero míralo dices. ahí. Pero míralo ahí. O sea, se, se aprobó el presupuesto y de una vez sale este documento donde se aprobaron para ellos. ¿No ¿Tú sabes este por qué te dicen que eso no es dinero? Porque los funcionarios públicos, los ministros, viceministros, directores, se cogen canasta de 200 mil pesos. Que, es que ese es el problema. Una sola, Nos 300 mil pesos, 400 mil pesos. Tenemos que eliminar todo 400, eso. Eliminar todo no, eso, eso no puede ser posible. No, tenemos no que eliminar toda esa vaina. ...y yo quisiera saber a quién es que la que alcaldía... ...porque el pueblo tiene pero que saber... ...pero tú viste las fotos de, de una cantidad eh, de cajas... ...en la casa o en el local... De, una, ...de un candidato, una candidata sí, aquí... Sí, sí, sí, ...de, sí, de, sí, de sí, las canastas, del plan sí, social... Sí, sí, sí. ...que la van a usar para... Sí. ...entonces señores por Dos Dios... Mil millones de pesos. ...tenemos que dejarnos de esa canchanchanería política... ...tenemos que adecentar las instituciones... ...y ciertamente a la gente hay que darle... ...a, a la gente de caso de recursos hay que darle... ...pero no así, no de esta manera... Y ese chantaje que existe en las instituciones, por ejemplo, como el Congreso... Malvados. Como en el Congreso, en el Senado y en, y en, las, eh, eh, en las alcaldías. Con esa vaina hay que acabar. Si no, no vamos a cambiar. Pues vamos, cerramos, vamos, sí, tenemos vamos. WhatsApp. Bueno, pues mañana pues sí, nos yo vemos. Mañana. Mañana es otro yo quiero día. saber a quién le van a entregar esos bonos, Mañana. de qué otro manera día. se van a entregar y a quién le van a entregar las, las canales especiales y cuánto van a costar. Mañana nos vemos para continuar con esto y más. Hay que mandar la cámara día. a los supermercados. Ellos son los que tienen que informar, ah. eso es, transparencia. Ah, eso es bueno. transparencia. Mañana nos vemos.